¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección de Noticias Capital sobre cine en el mundo. Estamos en Tübingen, una ciudad al sur de Alemania y aquí hoy se acaba de llevar a cabo la inauguración del cuarto festival de cine español. Estos tipos de eventos son comunes en todo el mundo, pero la ventaja que nos da a los países latinoamericanos los festivales de cine en español es que ponen allí nuestras películas porque el lenguaje es como una patria. En este Festival de Cine Español van a ver películas de Colombia como Mateo y Te Amo, Anelisa, y también los cortometrajes del Festival El Espejo que nosotros hacemos allá en Bogotá. Y lo que nos también freut ist, es que Honduras se haya lo que no se ha adquirido muy a menudo. Honduras no tiene cine, ¿verdad? O en Holland, los directores dicen, eso no es así, eso no es verdad. Gibbs Ambicien ha escrito en el Klein Schule en Tegucigalpa, un Fabiola Maldonado de Honduras, hija de Marti Raye, de Honduras, sin fiar film. Hablaron en la inauguración Alba Fominaya, la directora del festival, y Liseth Arbeláez, una paisana de nosotros que también contribuye en la programación y en la realización de este festival. Desde Tübingen, Alemania, cubriendo para ustedes el Festival de Cine Español con la cámara de William Nieto, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.